Muy buenas, soy Emilio Márquez, como ya sabéis, y hoy eh, tengo el honor de estar muy bien acompañado para eh, la inauguración de este live streaming en el que vamos a hablar acerca de tendencias en tecnología actualizado a octubre de 2022, pero estoy muy bien acompañado con Maribel Pollato, que es directora de Canal Iberia en Ser Group, pero también fue mi coorganizadora del encuentro al que tiene relación este live streaming. Os explico. En mis actividades de networking y debate eh, siempre tenemos un live streaming en redes sociales en abierto y en público para vosotros para compartir eh, las experiencias y enseñanzas de estos eventos. Y en este encuentro, que fue un networking entre directores de tecnología que celebramos el pasado 4 de octubre en Madrid, pues tuve el honor de coorganizar, y de hecho con bastante buen éxito, este encuentro entre directores IT con Maribel Pollato, Muy buenas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues a... creo, que, creo que muy buen, con muy buen sabor de boca y muy buenas impresiones de aquel encuentro entre directores IT. Pues sí, la verdad es que sí, es que salió redondo el evento. O sea, ¿cuántos participantes? Fuimos como 86, pues. Fuimos 86 directores de, de tecnología y de, de empresas muy, muy representativas. Y fueron, fueron un encuentro que, por lo que nos dieron de feedback posterior, la gente quiere repetir. O sea, que tendremos Mira. que hablar para, para próximas actividades. Sí, a mí también me han dado un feedback muy, muy bueno. Los asistentes se lo pasaron genial, se divirtieron, hicieron negocio, hicieron networking, que es, que es lo importante. Y los patrocinadores también me han dado un feedback muy, muy positivo. Eh, agradecer a, a Tere, que es la eh, nos han dejado el primer comentario por, por redes sociales eh, en, No se ve el vídeo en LinkedIn pues, buena Julián, voy a ir un momentito ahora a, a comprobar que, que esté funcionando todo correctamente por allí eh, Si no es que LinkedIn está últimamente dando... Mira, yo sí lo veo, palabra, yo sí lo estoy viendo bien eh, Julián, entonces eh, sí si es que en la última retransmisión nos dio un problema pero palabras que acabo de entrar, Julián y si lo estoy viendo bien si desde las otras redes donde estamos emitiendo Youtube, Twitter y LinkedIn eh, si nos podéis dar feedback de si se escucha y se oye bien os lo agradezco eh, inmensamente entonces eh, creo que, que sí que salió la gente con muy buen sabor de boca y en el encuentro eh, eh, contamos con Ser Group como eh, patrocinador premium de, del evento, pero para aquellos que no, no, no conozcan la empresa, te quiero preguntar, eh, Maribel, eh, ¿quiénes sois y qué hacéis exactamente en Ser Group? Pues eh, Ser es el líder del mercado de gestión inteligente de información y nuestro producto Doxis, que es un ECM de nueva generación. Facilita el trabajo diario a más de 5 millones de usuarios actualmente. SER es una empresa alemana con más de 35 años de experiencia, unos 630 empleados en 22 ubicaciones en todo el mundo, pertenece al grupo Carlyle y está haciendo una inversión y una apuesta fuerte en el mercado español. Eh, por otro lado, DOCSIS es una plataforma de automatización de contenido inteligente impulsada por inteligencia artificial que junto con sus suites de soluciones para procesos críticos para el negocio, automatiza la comprensión del contenido en todos los ecosistemas empresariales. Dicho de otra forma, DOCSIS permite que toda la información a nivel organizacional, independientemente de su origen o formato, pueda en todo momento ser creada o importada, editada y versionada, encontrada con facilidad, archivada conforme a garantías de trazabilidad, gestionada y administrada almacenada, distribuida además con DOCSIS los documentos son administrados de manera estructurada eficiente y conforme a la normativa vigente, se puede acceder a los documentos y trabajar con ellos de forma segura independientemente de su ubicación, con la automatización de los procesos documentales se agilizan los flujos de trabajo de la empresa, acelerando y facilitando los procesos de toma de decisiones y ofrece una solución transversal a toda la organización para la gestión de la información y los documentos, integrándose con todas las aplicaciones de negocio que utilice la empresa. Por ejemplo, SAP, Salesforce, Dynamics, Infor, SAGE, SuccessFactors, Workday, ServiceNow, o sea, prácticamente con todas, garantizando así la unicidad y fiabilidad de los eh, documentos en todo momento. Creo que te he hecho un resumen así. ¿eh? Sí, sí, no, muy, buena, muy buen resumen. Y es que eh, el, eh, dentro, dentro, de, dentro de lo que queremos, quería yo explicar también de cara a, a los que nos están viendo, eh, quería eh, plantear... Eh, ¿Cuál sería, cuál sería el, a ver, ¿cuáles son los beneficios de un sistema de gestión documental para el negocio de, de alguien que esté viendo este directo? Sí, muy buena pregunta. Pues mira, un beneficio sería eh, una mayor capacidad informativa que se traduce en un aumento de productividad, que supone un, un ahorro de tiempo y dinero, eh, pues los usuarios pueden encontrar la información que necesitan en cuestión de segundos. Otro beneficio es que se evita la existencia de documentos en diversas versiones. Desaparece el problema de gestionar distintas versiones de documentos en diferentes departamentos de la organización, evitando así problemas de inconsistencia en la información y errores en la toma de decisiones. Otro beneficio, cumplimiento con las normas regulatorias y de trazabilidad. O sea, ya sabemos que hoy en día las empresas deben cumplir un sinfín de requisitos regulatorios, estándares de calidad ISO y asegurar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Un sistema de gestión documental evita riesgos y ayuda a cumplir con estas normas. Otro beneficio, eh, mejoras en el trabajo en equipo. Un ECM contribuye a mejorar la colaboración entre empleados y también la cooperación con proveedores y clientes mediante la creación de una sala de proyectos virtual a la que los usuarios pueden acceder y modificar y compartir documentos. Otro beneficio, eh, automatización de procesos documentales de forma integrada con las aplicaciones de negocio. Procesos administrativos, pues como el almacenamiento y distribución de algunos documentos, gestión de facturas y recibos, por ejemplo, pueden automatizarse fácilmente con un sistema de gestión documental siempre que este incluya funciones de gestión de flujos de trabajo o BPM, Business Process Management. Otro beneficio, eh, consolidación y visión única de la información corporativa. Este para mí es súper interesante. El número de aplicaciones informáticas que usa una empresa aumenta cada año. Y un sistema moderno de ECM se integra con las distintas aplicaciones y unifica la gestión de contenido en una sola plataforma tecnológica. Otro beneficio, gestión segura del ciclo de vida completo de la información. Un ECM garantiza a largo plazo la seguridad del conocimiento de la organización. La información es captada durante todo su ciclo de vida y queda disponible en todo momento. Las empresas pueden protegerse de la pérdida de datos y cuentan con una protección contra el acceso no autorizado a la información. Y seguro que me he dejado algún beneficio más, pero bueno, creo que con los que ya te he mencionado. ¿Y en, y, en, y en todo este aplicativo, ¿qué tiene que ver eh, la inteligencia artificial? Pues mucho, mucho. La inteligencia artificial juega un papel muy importante. Eh, de hecho, en SER llevamos al ECM, al Enterprise Content Management, a otro nivel. Y decimos que Etoxis es un ECM de nueva generación eh, y esto se basa fundamentalmente en, en, en los servicios cognitivos, que se suman a los servicios de gestión de contenidos y procesos. Piensa que hoy en día, eh, inteligencia artificial, machine learning, la comprensión de contenidos, la automatización de los procesos, están en el punto de mira de todas las organizaciones. Es por esto que decimos que ha comenzado una nueva era para la automatización inteligente de contenidos, en la que la inteligencia artificial contextual y la comprensión de contenidos son los mayores impulsores de la innovación en la gestión de documentos y procesos. En este sentido, Doxis Intelligent Content Automation, lo que nosotros llamamos Doxisica, aporta capacidades de análisis de la información únicas y tiene un puente para la integración de información de aplicaciones como SAP, Salesforce o Microsoft con el fin de romper los silos de información y permitir una, una visión unificada y completa de la información. Muy interesante. Pues muchísimas gracias por darnos a conocer a, a Ser Group y eh, lo que hacéis, eh, realmente interesante y espero que a la audiencia también le haya le haya gustado. Aparte de eso, eh, tenemos, tenemos que empezar a pensar en próximas actividades que eh, teníamos mucho, muchas peticiones por parte de asistentes, es decir, quiero repetir, quiero repetir, eh, tanto en Madrid como en Barcelona. Claro que sí, claro que sí, sí, sí. Eh, vamos, el 2023 eh, va a ser un, un año cargado de eventos interesantes. Bien, bien. Pues muchísimas gracias Maribel por, por ayudarme a inaugurar este live sobre tendencias en tecnología actualizado a octubre del 2022 y nos vemos, espero que de nuevo pronto en otra actividad. Pues muchas gracias Emilio, un placer. Gracias, saludos. Hasta ahora. Y después de inaugurar con, con Maribel, vamos a pasar a hablar acerca de los desafíos actuales en ciberseguridad con Mauro de, de smart Hola, Mauro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer contar con tu participación y también con, con vuestro apoyo en la última actividad entre directores de tecnología. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en este caso tuve que enviar a un representante al, al, al evento del Tiro de Hacha y me quedé con muchas ganas, así que soy uno de los principales interesados que se repita. Sí. Bien, eh, pero en este me quedé con ganas, sinceramente. Te aseguro que os representó maravillosamente tanto en el networking, en el porque le vi muy activo en las conversaciones, como con Hacha eh, en mano le vi, le vi muy capacitado al compañero. Capacitado, sí, peligrosamente capacitado. ¡Ja, <risa> Entonces, eh, por entrar al grano porque de la temática que habíamos planteado de, acerca de los desafíos de ciberseguridad, eh, eh, ¿cómo han evolucionado las técnicas de ataque y defensa eh, y las trampas de ese, de ese phishing que, que complica tanto la vida del día a día? ¿Cómo, cómo han evolucionado esas técnicas? Bueno, eh, por un lado tengo que decir que me encuentro un poco decepcionado porque verdaderamente creo que es una batalla que, que la estamos perdiendo en general, en ciberseguridad. Sí. Eh, porque desde el punto de vista del ataque, vamos a decirlo así, que no es que han sido más sofisticados, pero tampoco que hayan usado alguna técnica súper novedosa. Vienen usando el cuento del tío, le decimos en Argentina, eh, o, o, esto, o estas técnicas de engaño que son las mismas de siempre. Obviamente no llegan esos, esos emails escritos en inglés con errores de, de, de ortografía como llegaban antes, pero a nivel de por decir que del otro, del otro lado del ataque están usando machine learning o técnicas súper avanzadas a nivel técnico, no. Básicamente eh, se han profesionalizado, ya no lo hacen por un tema de demostrar algo, sino por un lucro, eso es cierto, y ya hay una, una organización muy grande por detrás, ya se comercializan productos y servicios, de hecho, para lograr... Este, este daño en particular, pero al fin y al cabo eh, no, no es que hayan avanzado mucho en ese aspecto, pero mucha más gente en volumen dedicada a eso, y en general se parten en dos, ¿no? el que recolecta información y el que lanza el ataque. Al haber un mayor volumen, del lado de la defensa, que nosotros siempre decimos eh, complementemos ¿no? Eh, está llegando un volumen muy grande de email, y la defensa, si bien ha aumentado los, los ratios o los porcentajes de, de, bueno, de detección de phishing, el volumen en valores absolutos aumentó más. Entonces, al fin y al cabo, lo que está llegando a las casillas de correo electrónico es el mejor phishing, que es el que no detectan estas herramientas automatizadas. Y está llegando, y está llegando, en, en, vamos a decirlo, en una cantidad justa y necesaria como para agarrarlo desprevenido al usuario y, que por un lado, y por otro lado, está llegando el mejor. Vamos a decir, sacan a todo lo que era el phishing tradicional, ya no está llegando, y entonces cuando llega, llega el bueno. O sea, que verdaderamente a un usuario no concienciado le está llegando la creme de la creme de, de, de, de las trampas de phishing. Pues, de hecho, eh, hace, el, hace un par de días he recibido un phishing en la mar, de, la mar de creativo, digo, nos han partido demasiado la cabeza. Y en el propio mensaje decía: eh, Quiero que abras el documento adjunto, pero que te, que te doy garantía y te, y te, y te aseguro que, que es confiable el, el, el fichero. Digo, me estás tomando mucho el pelo. Tiene, pero como verás, o sea, no, no es un tema de, de, de cambiar la forma del engaño, pero no es que vengan con algo súper específico, por así decirlo. ¿Qué? A veces uno quiere escuchar esto, bueno, ¿qué ha evolucionado del ataque? ¿Qué, qué, qué han hecho? Que si están usando que deep learning, que esto, que lo otro. No, no, no. Están verdaderamente, hay mucha gente que tiene kits y que realiza ataques, pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo tipo de ataque, nada más que más gente. Eh, más enfocada y muchas veces más dirigido hacia una persona. ¿vale? Yo como CEO de la empresa me llegan desde de distintos puntos de vista, me quieren llegar como por decir, por inversores, me quieren llegar como posibles clientes y demás, y cada vez lo veo como que hasta, hasta atentadores, por así decirlo, que ¿no? dan ganas de hacer clic. Pues si me permite interactuar un poco, jugar un poco con la audiencia, sí. eh, eh, os animo. A, a los que estáis ahora mismo en audiencia, de si podéis comentar algún ejemplo de ataque de phishing, de ciberseguridad que hayáis visto últimamente. Eh, os lo agradezco porque va relacionado con la siguiente pregunta que, que le voy a hacer a Mauro. Que es que eh, en el mercado local que tenemos en España, eh, ¿cómo va el, la concienciación, a diferencia de otros territorios donde Marfense está presente? Bueno, esto acá a veces bueno, uno hace un sericidio, ¿no? Pero eh, tenemos unos desafíos muy específicos aquí en España y de esto aquí hemos estado haciendo análisis, incluso hemos llegado a consultar con, con Garner, es especialistas también de, de, otra, de otras áreas para ver qué es lo que estaba pasando y qué sigue pasando, y que nosotros vemos la particularidad, ten en cuenta, nosotros tenemos más de 400 clientes, 400.000 usuarios en Latinoamérica, en España, Portugal, en Italia. Y encontramos una particularidad aquí en España y que nosotros empezamos a cambiar las palabras y dejar de hablar de formación y capacitación, porque verdaderamente por allí parecía no, no ir la cosa. Nosotros, obviamente, lo nuestro es una plataforma de concienciación, no es una plataforma de formación. Y el gran problema que vemos aquí en España es que lo ven como un proyecto único, es el patrón que podría decirte que es un poco preocupante, y tenemos que educar entonces a responsables de seguridad de la información, porque es un proyecto que quiere que dure tres meses o un año máximo y termina. Pero, digo, pero esto no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo, uno cuando instala un firewall o un antivirus, no lo pone un año, no lo pone tres meses, lo deja, porque es una medida de protección. Bueno, nosotros imagínate que tenemos el eslogan que dice hardening de usuarios queriendo reforzar la capa humana, teniendo en cuenta el olvido, teniendo en cuenta la distracción de la persona, obviamente no es un proyecto, es algo continuo y continuado. Pero bueno, tenemos ese desafío a veces en España de, de hacer entender de que esto acá es lo que se busca es cambiar el comportamiento y la cultura y que no es algo de corto plazo y que además la gente cambia, que los desafíos cambian porque bueno, nadie esperaba la pandemia, nadie esperaba la evasión o guerra, y entonces verdaderamente, ese es el desafío que tenemos. Cuando quieren invertir, invierten, pero después se quedan un poco ahí pensando si al próximo año corresponde. Y eso, por ejemplo, en Latinoamérica no nos pasa. es eh, verdaderamente entiende que son, pero no, no son proyectos, sino que es una inversión que, que, que queda, que, queda que, no, que llegó para quedarse y que es continuada. Uh -huh. Entiendo, entiendo. Y, y ya por último, ¿qué, eh, qué tendencias...? Eh... Eh, o sea, ¿cuáles son los principales desafíos que estamos enfrentando ahora y muy en la actualidad? Bien, yo voy a hablar, no me gusta así mucho hablar desde de lo general, sino quedar un poco dentro de lo que nos apasiona, que es la ciberseguridad y la concienciación. Eh, yo creo que un desafío, igualmente, que trasciende a esto aquí, es eh, el tema de la colaboración entre partes. Por ejemplo, y nosotros siempre le damos a Google, le damos a Microsoft, le damos a las grandes marcas. Pero ¿qué pasa? Eh, y nos pasa con bancos también. Nosotros estamos concienciando a los usuarios y que queremos generar hábitos seguros. Y una forma de medirlo es a través de la simulación de, de phishing y de ransomware que nosotros hacemos llegar para ver si, ese, si esa persona verdaderamente caería en una trampa. Y a veces eh, nosotros tenemos una plataforma que permite editar el contenido y a veces algunos de nuestros clientes, nosotros aparte lo hacemos, vendemos exclusivamente a través de partners, entonces a veces generan un contenido un phishing muy bueno, y es bueno, pero vamos a decirlo así, ni, ni siquiera quiere decir que llegue al nivel de lo que hagan los ciberdelincuentes. Al fin y al cabo, los ciberdelincuentes hacen trampas que son, pero, pero como te digo, son iguales a la, a la página original, verdaderamente no invierte. Y cuando eh, algún eh, responsable de seguridad de la información lanza un phishing muy bueno, a veces eh, son capturados por alguna entidad como un banco o como te digo, por estas grandes compañías y, y vienen y dicen, pero eh, es un sentido, dice, no me uses la marca, no me uses esto aquí para hacer una simulación de phishing. Y digo yo, pero tiene sentido lo que está diciendo, o sea, tenemos que colaborar, tenemos que colaborar, colaborar entre nosotros, y de, tenemos que entender que no, la, la ley de protección de, de, de marcas específicamente, se, se creó para, para no hacer lucro con esa marca, ¿no? pero si nosotros queremos hacer phishing reales y ver si verdaderamente los usuarios caen en la trampa, eventualmente hay que usar alguna marca y esto aquí es lo que nosotros encontramos una falta de colaboración entre las partes. Por ejemplo, un competidor nuestro eh, en Estados Unidos tiene una demanda de Facebook porque hacían alguna simulación específica con Facebook. Pero en cambio de preocuparse por mejorar los, las formas de, de, de protección, no de, en este caso, en este caso de particular de Facebook, para evitar eh, la suplantación de identidad, está preocupado haciéndole una demanda a, a, a una empresa que, que utilizó el nombre de Facebook para hacer una simulación de phishing Entonces, yo creo que el principal desafío es que todos, todos los, los actores dentro del ámbito de la ciberseguridad colaboremos y que dejemos de tener una visión tan corta de decir yo hago lo mío y nosotros también nos complementamos mucho con herramientas de protección de phishing, nosotros con estas herramientas que filtran tecnológicamente para que no llegue la mayoría del phishing porque verdaderamente los valores han crecido mucho. Pero a veces también nos cuesta porque hay que configurar una whitelist y del otro lado, y bueno, no sé, no, no es tan, tan grande la colaboración como nosotros esperamos. Entonces el gran desafío ahí es que veamos esto un poco como que todos tenemos que colaborar y que esto es seguridad en capas, que en nuestro caso solamente nos enfocamos en la parte de concienciación, y creemos que es importante, pero también es complementaria con todos los demás. Y, y Mauro, dentro de, de ese espíritu de, de colaboración y de, y, de, y de conversar en el mercado, ¿alguna forma de recomendación de cómo acercarnos a vosotros, de hablar contigo, alguna red social, alguna forma de comunicación preferida? Bueno, nosotros principalmente estamos en LinkedIn, es, es la red preferida, porque bueno, ahí tenemos a la mayoría de nuestros contactos. Eh, igualmente nosotros, eh, como solamente eh, comercializamos a través de, de canales y de partners, más allá de que nos contacten a nosotros, nosotros seguramente en algún momento lo redireccionaremos. Eh, así que, bueno, los invitamos a seguirnos en LinkedIn. Estamos muy activos con muchas acciones. Estuvimos ayer en el Enice eh, y con muchas acciones también online. Vamos a salir con un evento también único. Ahora estamos generando nueva, nueva actividad, así que es invitarlos a seguir por, por, por, por LinkedIn. Pero bueno, nosotros nos apoyamos mucho en el partner, somos un, un fabricante de origen humilde en el sentido de que somos eh, un fabricante que tenemos una solución, estamos orgullosos obviamente de nuestra, de nuestra solución, pero al fin y al cabo eh, nosotros queremos trabajar en un, en un ambiente, en un entorno de colaboración, en un ecosistema donde nosotros nos apoyamos en el partner para que aporte esos eh, no solamente la implantación y el soporte, sino los servicios de valor agregado, analítica, generar contenido súper específico. Ten en cuenta que nuestra plataforma está en catalán, en euskera, además de castellano, inglés, francés, italiano, portugués. Y, y bueno, pero buscamos ese partner regional. Entonces también un poco, eh, muchas veces cuando llegan algunos de nuestros partners también terminan llegando a nosotros. Pero sí, pero como decía Emilio, a través de LinkedIn es el medio principal a través del cual nosotros los invitamos a seguir. Pues Mauro, muchísimas gracias por, por tu intervención y tu tiempo. Y, y nos vemos en una próxima actividad. Seguro que sí, que me quedé con ganas con las hachas. Gracias, Mauro. Saludos. Gracias. Y vamos a pasar a, a Nacho, que lo tenemos por aquí, a Nacho eh, García Geac, de que vamos a hablar de tendencias en ciberseguridad. A ver, Nacho. Muy buenas, Nacho. Muy buenas. Uf. Hola pues a todos. ¿Qué tal, Emilio? seas bienvenido por, por el live. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. <ríe> Acabamos de, de volver de Nice también como el equipo sí. de Mauro allí y, y nada. Sí, sí. Tengo... Antes, antes que iba un poco mal de tiempo con, con Mauro, con lo cual, eh, ¿qué tal fue el, el encuentro de ayer? Muy bien, muy bien. Se ha, digamos que se ha empezado a recuperar ¿no? Esa, esas ganas de vernos todos, de compartir información, de... De conocer nuevos productos, nuevas soluciones, las tendencias, ¿no? Que vamos a hablar ahora un poco. Y uh -huh. mucha gente. O sea, muy bien, muy, muy enriquecedor, ¿no? Digamos. O sea, que, uh -huh. Y precisamente, eh, hablando sobre tendencia y de cara a un enfoque de, de futuro dentro de las tecnologías en el sector de sí. ciberseguridad, ¿qué sí. tendencias van a ser el foco principal eh, en este final 2022, principios del 2023? Pues aquí tenemos, Emilio, dos enfoques diferenciadores, ¿no? Digamos, mucho la parte de producto, ¿no? La parte de producto no estamos yendo a, en este tanto 2021, 2022, eh, hemos estado muy focalizados a, a la evolución de los EDRs, ¿no? Eh, pasamos del antivirus al, al EDR, ¿no? Más de detección y respuesta. Y en el 2022 se ha desarrollado mucho más el concepto de XDR, ¿no? Mezclando esa protección del endpoint con la protección de, a nivel de networking, ¿no? Y de los puntos de entrada a ya a nuestra corporación, ¿no? eh, eh, Yendo hasta llegar al punto del cero tras, ¿no? Del no confío en nadie, valido toda la, todos los accesos, valido todo y controlo todo, ¿no? Con los centros de operaciones a gran escala y demás, ¿no? Pero para, a nivel de producto, digamos, eh, centrándonos ahí un, un momento, eh, nos vamos allá a la evolución del cero tras, ¿no? Que ya se está hablando tanto en Garner como en otros sitios de los, lo que es el CSMA y de, del ZTA y demás, que es el cero tras en modo mesh, ¿no? En modo Maya, ¿no? eh, Esto es como el Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi empezamos ahí, que no hacíamos roaming de un SSD a otro, ¿no? De varios APs y montaron la tecnología Mesh, ¿no? de que tú te vas moviendo, hay varios puntos de acceso y, y parece que, que estás en el mismo punto siempre, pero vas por distintas zonas de, de, de un edificio, ¿no? por ejemplo. ¿no? Pues esto pasa en ciberseguridad igual. ¿no? El modo Maya del cero tras eh, lo que hace es unificar todo, que todo se centralice, que las amenazas se centralicen y se detecten, ¿no? eh, usando como core pues sistemas de SIEM muy avanzados, muy automatizados, ¿no? Y, y nos vamos a ese punto, ¿no? Al controlar todos esos accesos, toda esa información, cruzarlo con, con el Threat Intelligence, ¿no? Con esa inteligencia avanzada de actores de amenazas, ¿no? Que es lo que nos, al final, hemos pasado de hablar de vulnerabilidades y nos vamos a hablar a, a actores de amenazas, realmente, ¿no? A, a, a grandes grupos que se focalizan en utilizar vulnerabilidades y ataques, como siempre es más famoso los ransomware, y focalizándose en una industria, ¿no? Eh, se especializan en industrias energéticas o en banca, y, y vamos a ir machacando, ¿no? Un poco, ¿no? Es, esas industrias, ¿no? Con esos actores, ¿no? Entonces, a nivel de producto, eh, CSMA, ¿no? MES, eh, cero uh -huh. tras mes. Y seguir evolucionando, que es la evolución, ¿no? Del XDR, digamos, ya, o sea, ya nos vamos, salimos de nomenclatura simples y nos vamos al networking con mucha tecnología, ¿no? Y a nivel de servicio, pues seguimos igual. Eh, partes ofensivas, intentar organizar toda esa, esos, esa información que sacamos los pen testing, que sacamos de las simulaciones de adversarios y ordenarlas, darle inteligencia, y poder hablar con el boar de, de cómo, se maneja ese eh, cómo se maneja esos actores que detectamos, ¿no? O sea, no hablar solo de tenemos una vulnerabilidad en exchange, sino por ¿qué, qué actor está explotando esa vulnerabilidad, en qué zona del mundo, de qué zona del mundo viene y cómo lo detectamos en nuestros centros de operaciones, ¿no? En nuestro caso, en nuestro CSVD, que es nuestro centro de seguridad y vigilancia digital ¿no? global, ¿no? O sea, y cómo nos nos adelantamos a ellas con servicios de fresh hunting, ¿no? O sea, haciendo cazas, haciendo detección previa para poder poner después esa mitigación antes de ese parche antes de que de, de que nos hagan la herida, ¿no? ¿Vale? En, en ese punto. Entonces entiendo por qué estás comentando acerca de esos servicios ofensivos de, de ciberseguridad. ¿seguirán siendo un elemento clave y un punto de inflexión para los proveedores de servicios de ciberseguridad en el futuro? Digamos que, que muchos clientes ya la parte ofensiva la han medido como una commodity, ¿no? O sea, es, y después, bueno, también hay que ver la diferencia, ¿no? No es lo mismo una, un scanning de vulnerabilidades, realidad es con que, que un servicio resting, ¿no? O sea, al final un servicio resting siempre tiene una evolución y un kill chain más completo y más enfocado... A, a imitar ¿no? esos, a esos actores de amenazas y a esos ciberdelincuentes para conseguir el, totalmente el resultado, ¿no? digamos, ¿no? de llegar a esa joya de la corona. ¿no? Entonces, va a seguir siendo al final un punto de inflexión y un punto de que si es una commodity, lo que eh, ejercicios básicos, pero no, no es eh, pero vas a seguir evolucionando, ¿no? Estos últimos años hablamos mucho de lo que es el, el SV, ¿no? El, el Automate Security Validation, ¿no? Como en varios productos, ¿no? Simular ese pentesting automatizado y, y, y, bueno, que seamos más rápidos en probar esas amenazas y la validación de amenazas, esa simulación, ¿no? Simular un ransom, ¿no? Como... Como SmartFence, ¿no? que tiene un, un módulo para ello, simular phishing, simular una escala de privilegios, eh, incluso acercarnos a eso, a, a actores que simulas varias TTPs, varias técnicas, procedimientos y, y, y, y técnicas que, que, que hacemos exactamente igual que un adversario. ¿no? Entonces, seguiremos, seguiremos evolucionando y cogiendo ese aprendizaje en la parte ofensiva para que la parte de detección y reacción sea mejor, ¿no? Que es lo que al final nos interesa, adelantarnos y no tener dentro al malo <risa> ante detectarlo antes de que entre, ¿no? digamos. Bien. Y por terminar, eh, y en tu faceta como director tecnológico para España de ATRESEC, te quería preguntar un poco más en el práctico de tu día a día y es sí. que ¿qué servicios eh, vais a primar en esta avalancha de amenazas que se nos presenta o qué eh, técnicas innovadoras vais a empezar a, a, a aplicar? Nosotros como evolución, digamos aquí en el mercado español europeo, ¿vale? Eh, vemos que que nos falta el punto que hemos visto en otros mercados como eh, el americano y el latinoamericano donde también estamos eh, donde se automatiza mucho no eh, pero hablamos de automatismos y orquestación no solo en la parte de respuesta, ¿no? que es el eh, lo que siempre se habla, el SOAR, ¿no? el automatizar que se active una regla en un firewall, ¿no? Cuando detectamos que hay muchas peticiones y una IP es un poquito mala, <risa> detectamos que esa IP es mala y no quiero que acceda pues, a un servicio. ¿no? Ese automatismo, eh, digamos, es un caso simple, ¿no? pero a, no, a nosotros nos gusta hablar de, de un automatismo previo en la parte de prevención, en, en las actividades que hacen nuestro, nuestros operadores. Nuestros operadores eh, son operadores avanzados. Ese nivel 1 es muy avanzado porque al final se le dan unas alertas ya enriquecidas con, con consultas a plataformas como Virus Total, como plataformas de abuse, donde ya te dice cuando una IP viene de, de un nicho cerrado de, de una botnet o cuando una IP o a cualquier IOC puede estar ya... Eh, viene de algún malware identificado, ¿no? Entonces, esa información, ese automatismo, esa, ese enriquecimiento con el Threat Intelligent, que hablábamos antes, y que tanto se está integrando en, en todas las líneas de, tanto de defensa como de ataque, nos aporta más. Entonces, en A3S lo que buscamos es automatizar, que, que se haga, que eh, lo que podemos automatizar, ¿no? Esas manos rápidas eh, se integren y vayamos a un punto de, de, digamos, de que nuestro equipo especializado, ¿no? pues somos muy técnicos, aporte un grado mayor de, de información a, a nuestros clientes. ¿no? Entonces, seguimos ahí eh, con nuestro SOC, con nuestra parte de defensa. Mucho threat hunting que seguimos sí. desarrollando <ríe> en, en, en estas líneas. Y también automatismos after hunting, ¿no? De poder implementar playbooks que nos ayuden a, a hacer ciertas pruebas y a hacer búsquedas eh, en esos logs que tenemos en, en toda parte de defensa. Y, bueno, y se, y, una, y mucho big data en la parte de ofensiva, ¿no? De eh, migrar todos resultados ofensivos a un gran big data que aplicamos algoritmos y sacamos resultados que funcionen para negocio, ¿no? En ese punto estamos. Y muchísimas gracias Nacho por tu, por tu amplia información acerca de las tendencias en ciberseguridad en el momento actual mm -hmm. y desearte un buen fin de semana y que nos veamos pronto. Igualmente, nos vemos en los siguientes eventos y, y por ahí. Muchas, Muchas gracias. Saludos. Y este es el momento en el que eh, como, como maestro de ceremonia de este live me quedo tranquilo porque tengo a todos mis ponentes. Eh, presentes en el backstage. Y vamos a pasar a hablar acerca de los retos de los departamentos de IT con José Manuel de Dartrais. Muy bueno José Manuel. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, ¿Qué tal todo por, por vuestro lado? Todo muy bien, mucho trabajo, pero, pero todo muy bien, la verdad. La verdad que, que todo va de. Muchas gracias por la invitación y gracias también por el evento aquel que, como, como decís, estuvo muy divertido. Muchas gracias por tus palabras y, y, y estamos en un, en un área, el de IT, en el que no se descansa prácticamente nunca y que los departamentos de IT están enfrentándose a una serie de continuos retos que van cambiando, evolucionando y que no se puede descansar. ¿Cuáles serían los principales retos que tú ves hoy para un departamento de IT? Sí, yo, yo, Emilio, te cuento un poco al final he tenido la suerte de trabajar con, con, o de conocer o de comentar ¿no? con diferentes responsables de IT y las conclusiones que, que yo saco al final es que sus retos, los retos que enfrentan estos departamentos están íntimamente le, le, le, ligados a lo que es la transformación digital, que se ha convertido ya en algo eh, constante ¿no? y sostenido en el tiempo. Por un lado, cambia muy rápidamente el escenario, el entorno en el que trabajamos, ¿no? cada vez eh, nos movemos en entornos más digitales, y por otro lado, cada vez la cantidad de opciones y tecnologías que salen al mercado es más grande y salen, y, y salen más, eh, de manera más rápida, por así decirlo. ¿no? Entonces, los retos siempre están relacionados oye con, con la, cuál es la velocidad óptima para ir incorporando todas estas tecnologías. ¿no? Además, esto aplica en diferentes eh, líneas de actuación porque también mi foco es la ciberseguridad, como la de los compañeros eh, anteriores, pero para el final los departamentos de IT tienen que... Pues ir asignando recursos también no solo a ciberseguridad, pero tienen que, decía Maribel, implementar, automatizar de manera inteligente sus procesos. También tienen que ir mejorando la infraestructura, ir preparando las infraestructuras para trabajar de manera remota. Eh, oye, pues optimizar esa manera de trabajar y hacerlo de manera segura. También están enfrentando retos a la hora de adquirir y, y retener talento, ¿no? Pero si tuviera, si tuviera que definirlo en un solo reto, que es común a, a, a todos a, en todo este espectro, es el alinear los objetivos del departamento de IT desde un punto de vista tecnológico y funcional con los objetivos de la mesa directiva o de management. ¿no? En ocasiones no siempre eh, management comprende las necesidades que el responsable de IT presenta y muchas veces por parte del responsable de IT no es fácil justificar el retorno de la inversión que se está pidiendo y más en materia de ciberseguridad. ¿no? Yo tengo mucho esta... Esta conversación, un, un financiero, un, un directivo muchas veces le tienes que explicar de manera clara el retorno de la inversión que está haciendo y en el tema de la ciberseguridad no, no es tan claro o no es, o no es tan, eh, en ese sentido es un retorno negativo, no es qué dinero una vez asumas que te vas a haber comprometido te estamos ahorrando a través de, a través de esta inversión, ¿no? Pero sí, si, bueno, y luego ya por centrar el tiro en, en, en ciberseguridad y a raíz de los retos, lo han dicho mis compañeros anteriores, concienciación, concienciación en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, eh, concienciar a la, a la bueno, mesa directiva que este tipo de inversiones son necesarios, lo decía Maribel también, ahora más por ley van a empezar a ser necesarios, y concienciar al usuario y al trabajador del de, eh, impacto que pueden tener acciones eh, que vengan de ellos mismos, ¿no? Lo estaba hablando antes, eh, yo creo que lo decía, lo decía Mauro, el, el simple phishing, ¿no? El simple hecho de, de hacer clic en un enlace, eh, las consecuencias que puede tener eso para una organización. Yo creo que concienciar, concienciar y concienciar y el usuario siempre será el nivel cero y aquí es donde, donde hay que trabajar en este sentido, ¿no? Y es que a nivel de concienciación entiendo que el, el convencer a un financiero de la importancia de la prevención es que si es el, no sirve explicarle lo, la, el dolor económico que puede ser un buen ransomware eh, que afecte a toda la organización o que pare todas las máquinas de una fábrica, por ejemplo. no lo ¿Sabes qué pasa, Emilio? Te, te, es, es, es curioso porque, bueno, es verdad que, que, que vamos avanzando en ese sentido, ¿vale? Yo cada vez me enfrento a más mesas directivas eh, con, digamos, más concienciadas, pero venimos a lo mismo. Nuestro avance en cuanto a concienciación es más lento que el avance de los delincuentes sí. o, vale. o que el grado de profesionalización de, de los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, pues uh -huh. seguimos yendo a reacción y, y sí. dices, es complicado explicárselo. Pues bueno, al final cuando le traducen las cosas a números... Eh, es más fácil ¿no? de, de transmitir el mensaje, pero hay una postura que me encuentro mucho, que es esta en la que, en la que oye, pues personas a lo mejor que no, que no están tanto en el día a día en la celosidad, entienden que como hasta ahora no les ha pasado nada malo o como que hasta ahora no se han visto comprometidos, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien o que, o que no será tan urgente esta inversión no y se acaba uh -huh. posponiendo. Entonces... Eh, al final volvemos a lo mismo si nos concienciamos y si partimos de la base de que tarde o temprano nos vamos a ver comprometidos pues es mucho más fácil justificar este tipo de inversiones si, por, sí. si en contra no estamos debidamente concienciados en el caso de las mesas directivas y nos pensamos que como hasta ahora no hemos sufrido significa que estamos haciendo las cosas bien, es bastante complicado eh, la, pregunta, la pregunta no es si vamos a sufrir o no la pregunta es cuándo Efectivamente Efectivamente. La pregunta es cuándo. Y el sobre el futuro de los ciberataques, ¿qué opinas? Muy, muy en la línea de mis compañeros. Al final, sobre todo, lo que preocupa es el grado de profesionalización de estas estructuras. ¿Vale? O sea, son, estamos hablando de organizaciones, al final son eh, criminales, que, oye, que ya están hasta, inclu hasta incluyendo política de vacaciones entre sus, entre sus usuarios. ¿no? O sea, al final es gente que se está organizando gente que sabe que se puede lucrar muchísimo con este tipo de actividades, ya no es que lo sabrá también, pero ya no estamos hablando del típico adolescente que nos imaginamos con capucha, ¿no? que, que lo hace por diversión o por demostrar, oye, que puede, que puede entrar en alguna infraestructura, sino que ahora mismo eh, el principal motivo es lucrarse. De ahí, oye, que se estén haciendo campañas masivas de phishing, que también decían eh, mis compañeros, de ahí que se está hablando ahora del ransomware de extorsión triple, ¿no? Donde ya no solamente te cifro los datos y te chantajeo, sino que también, pues a lo mejor te los destruyo directamente con la idea de que eh, la próxima vez ya no te vas a, a pensar si pagar un rescate o no, lo vas a pagar directamente porque sabes que si no los pierdes, ¿no? Entonces, yo creo que, que el futuro se irá poniendo feo, pero cambia, cambia tan deprisa que es difícil eh, adivinar por dónde vendrán los tiros, ¿no? Al final. Yo creo que el acierto sería enfocar las cuestiones de ciberseguridad desde un punto de vista reactivo, que lo decía también antes, antes Nacho, no dejar de ir a reacción, asumir cuanto antes que esto nos va a pasar y prepararnos antes de que nos pase. Yo creo que, que el futuro y, y, y que las cosas nos salgan bien pasa por, por, por coger este enfoque. Pero más allá de los servicios eh, reactivos de, de eh, para protegerse de los ciberataques, y el apostar por la inteligencia artificial y el poder neutralizar esas amenazas antes de que los ciberatacantes eh, empiecen, a, empiecen a buscarnos y a vernos a nosotros. Por supuesto, yo, Emilio, además, eh, yo como representante de Altrais 3 y nosotros basamos nuestra tecnología en la inteligencia artificial, somos conscientes de todo lo que la inteligencia artificial o del de grado en el que la inteligencia artificial puede ayudar a los departamentos de IT con este tema, ¿vale? Porque si algo, si algo tienen o si tienen otro reto bastante marcado los departamentos, y te lo decía hasta al principio, es la falta de recursos, tanto no solo en dinero, sino también en, en personas y en tiempo. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a, oye, a ahorrar enormes cantidades de tiempo en lo que sería investigación de amenazas, que también comentaba, comentaba Nacho, en lo que es monitorización de la superficie de ataque de manera constante. Esto lo puede hacer la inteligencia artificial. De manera que, oye, pues que puedas ganar cierta inteligencia sobre tu propia infraestructura y volcar toda esa información a unos motores de detección y respuesta que te permitan crear un ciclo, oye, pues que en la medida lo posible estés enfocando, como digo, de manera proactiva ya sabes, ya sabes dónde estás flojo, ya sabes cuáles son tus vectores de entrada y les has asignado un, un cierto grado de riesgo de publicidad, Pues oye, ya que los tienes identificados... La inteligencia artificial se encarga automáticamente de, o de proteger en mayor medida estos, ve, estos vectores o este tipo de, de entradas o de puertas abiertas que, que toda organización tiene. ¿no? Por lo tanto, eh, la inteligencia artificial a nivel de visibilidad de, también de capacidades de respuesta. Al final, eh, los humanos eh, somos humanos, vamos al baño, tenemos vacaciones, tenemos días festivos y no podemos estar respondiendo de manera instantánea, incidente tras incidente tras incidente. ¿no? Todo este tipo de capacidades si sí las podemos obtener a través de una inteligencia artificial bien, bien desplegada, por así decirlo. Pues, José Manuel, muchas gracias por aportar el punto de vista de Dark Trace eh, en, en temática de ciberdefensa y ciberataques. Y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Espero yo también, Emilio. Muchísimas gracias. Saludos. Y vamos a pasar con nuestra penúltima eh, ponente a, para hablar acerca de la lucha contra las ciberamenazas, eh, con, eh, con Ana. A ver, ¿estás por aquí? Muy buenas, Ana. <risa> buenas, buenos días, Emilio y todo el mundo. Eh, ¿de, de, de, dónde, dónde nos, nos, ¿De dónde te conectas? Bueno, justo me pillas en la República Checa. Que tengo una parada aquí en casa antes que nos vamos a Alemania la semana que viene. ¿Alguna, alguna feria interesante por Alemania? Uh, sí, hay, hay una que se llama Itza Uy. y ahí a ver, a ver el, el mercado mm. alemán. Sí. Pues espero que vaya muy bien por, por esa feria en Alemania. Y te quería preguntar, ¿qué tendencias recientes uh -huh. son más reconocibles entre los ciberataques tanto a empresas como a instituciones? Sí, es que el problema es que, uh, claramente, podemos ver que los ataques son cada vez más sofisticados y son dirigidos a los puntos ciegos de la infraestructura de ciberseguridad. Estoy hablando sobre los lugares que no cubrimos con un firewall o con un antivirus uh, que normalmente protegen al usuario final, pero necesitamos algo más. En el mundo... Ahora mismo, uh, las contraseñas y los datos son la clave de todo. Y los sacantes suelen centrarse en la extracción de este tipo de información uh, mediante, mediante técnicas um, muy refinadas entre las que destaca el phishing. Y hoy en día puede ser, por ejemplo, un correo electrónico que aparezca muy, autenta, muy auténtico, como por ejemplo similar a la comunicación interna que ya conozco de mi empresa y contiene un enlace a un sitio web que también tiene el mismo aspecto que, que mi empresa o que, que una página que conozco. El problema es que solo un empleado o solo un caso, um, decimos uh, un empleado que entregue la contraseña o que descargue un ransomware, puede ser suficiente para, para una grave violación de la seguridad de la empresa entera. ¿Y qué podemos hacer para luchar contra este tipo de situaciones? O sea, ¿Existen soluciones de ciberseguridad adecuadas para combatir este tipo de nuevas amenazas? Uh, sí, existen soluciones. Uh, sí que podrán proteger o pueden proteger los entornos de las empresas. Uh, porque lo, lo importante es que el 94% de los ataques utilizan el servidor DNS, de una forma u otra. Y la seguridad de DNS es una forma crucial de prevenir este phishing o tunneling de DNS o los ataques uh, c uh, Command and Control, estos, estos sofisticados. Y hay muchas soluciones en el mercado que se ocupan de la protección de la resolución de DNS este, problem, este problema no es tan subestimado uh, como antes, pero, claro, ya, ya hemos hablado sobre la concienciación y está aumentando sobre este problema también. También gracias a charlas uh, como esta, como la de hoy. Y, por ejemplo, en Valebone hemos adaptado la tecnología, um, la hemos combinado con la inteligencia artificial y esto nos ayuda a luchar contra los, um, estos ataques, por ejemplo, DGA, que es la generación de dominios y otras técnicas muy avanzadas que los hackers utilizan ahora. ...y si la seguridad de DNS es tan eficaz, eh, necesaria... ¿por qué no es algo generalizado o no la utiliza todo el mundo. Buena pregunta. Bueno, eh, recientemente la seguridad de DNS se ha convertido en un tema importante... En, bueno, ...en la comunidad de ciberseguridad, decimos. Sin embargo, muchos responsables de TI o técnicos en general... Uh, ...no conocen esta solución y sus problemas. Simplemente piensan que es demasiado difícil de implementar o mantener... Uh, ...que la solución es costosa o que requiere mucho tiempo. Pero ahora ya no tiene por qué ser así en, en contra de esta opinión. Por ejemplo, Veilbone Immunity se instala en unas pocas horas. Y bueno, si hay alguna amenaza de seguridad... ...produce resultados inmediatos y, y tiene alertas y, y muchos, muchos pasos a, para que se hace o, o para mostrar que, que se puede hacer. Y por eso también hemos decidido como empresa uh, ofrecer una, una trial, un periodo gratuito sí. de un mes... Y cualquier empresa puede participar en esta trial, porque de verdad queremos enseñar, queremos demostrar que no hace falta que sea difícil o, o que requiere una persona de full time para esto. No, en unas horas uh, lo implantamos y la empresa ve inmediatamente los resultados. Bueno, la guinda del pastel o la cereza, decimos, es que los empleados ni siquiera lo notan. No saben que, que algo está ahí. Uh, no es, las operaciones no son más lentas, nada de, nada de esto. Bien, bien. Uh, lo único, claro, que si algún enlace problemático malicioso se, se encuentra, uh, ahí sí que, sí que se bloquea y ahí lo nota el usuario. Me alegra ver que la tecnología ha ido avanzando en cuanto a lo que es menor consumo de recursos y que sea más transparente de cara al usuario. Pues Ana, muchísimas gracias por, por in intervenir en este, en este live en directo y desearte que tengas muy buen viaje por Alemania y que sea todo un éxito participar en esa feria. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos Ana. Y pasamos con nuestro eh, último ponente, pero no por ello, no los últimos eh, son los peores, al contrario, sino que precisamente vamos a hablar con un gran experto en temática de ciberseguridad, que es Ángel Carreras, director general de Céfiros, y que de hecho nos lleva acompañando bastante tiempo en las actividades de la Latina Valley para directores tecnológicos. Eh, muy buenas, Ángel. Muy buenos días, Emilio. ¿Qué tal estamos? Un placer. ¿Tuviste ayer por el Congreso del INCIBE? También, también, también, también. También nos tocó. Eh, también nos tocó estar allí porque teníamos que estar al final. INCIBE es la feria eh, la feria en nice, realmente que gestiona claro. y, que, y que patrocina eh, y que promueve INCIBE, ¿vale? Como el Instituto de Ciberseguridad de España. Y la verdad que, claro, tenemos, obviamente, teníamos que estar allí, estamos todo todo el sector. Y de hecho. Eh, Coincidí y compartí un rato con algunos de los ponentes de hoy y la verdad que ha dicho, eh, expertos, expertos son ellos realmente, ¿no? Sí, sí, pues agradecerte y agradeceros al resto de ponentes que teniendo en cuenta que allí estuvisteis en León, eh, que hoy os hayáis conectado a este directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad, desde luego, Emilio. La verdad que Muchas gracias. Sí. Por dicho, y esto no, es la, es la bien primera bien. vez que participo y no va a ser la última, desde luego, eh, por bien, la posibilidad bien. que nos das, ¿no? De, de, de, de seguir un poco explicando un poco la problemática eh, de la ciber y la oportunidad, bueno, pues también de, eh, pues eso, de echar un rato sobre todo eh, uh -huh. con, con tus actividades, desde luego. Muchas gracias. Y sobre la pregunta de ciberseguridad reactiva o proactiva, Ángel, dentro de, de tu, eh, tu profesionalidad y conocimiento del, del, del sector, también eh, de una manera bastante aséptica y con una visión siempre eh, que, que conoces a todos los fabricantes, conoces prácticamente todas las soluciones del mercado, porque dentro del de sector hay, hay personas poco, poco, tan bien conectadas como, como es tu perfil. ¿Cómo ves el momentum actual de las empresas en cuanto a su madurez en ciberseguridad? Muy buena, muy, muy buena pregunta. La verdad que es verdad que nuestra postura, un poco como, como mayorista, sí que somos un poco asépticos... Y sí que tenemos, como dice, la oportunidad de hablar con, con muchísimos fabricantes y que te cuenten eh, su, su, su approach un poco, cómo ven ellos también eh, desde su tecnología, cómo ayudan ¿no? a cada uno en su nicho, algunas un poco más genéricas, ¿no? eh, cómo ayudan. Y la verdad que es curioso. vale Es verdad que desde Céfiro no solo tenemos presencia y actividad en España, sino también en otros países, no sobre todo Latinoamérica, Portugal, algún país europeo, también tenemos algún proyecto. Y ahora es que en cada país el, el, el momento es, es, es, es distinto, ¿vale? Cuando incluso participamos en alguna feria internacional en Inglaterra, por ejemplo, en Infosecurity, Info eh, parece que allí las, las empresas son más maduras, ¿no? Cuando hablas con fabricantes, sobre todo norteamericanos, ¿no? Y, y, y te hablan un poco de, los, de las inversiones. Allí están, digamos, como un poco más concienciados, ¿no? Eh, ven un poco el, el, el coste en ciberseguridad, que aquí lo ven todavía muchas empresas como coste, allí lo ven como una inversión. Estamos hablando de, eh, hablan el otro día una consultora, estuve leyendo, ¿no? De cada euro que se invierte en, en ciberseguridad, eh, estamos hablando del retorno, estamos hablando de, me parece que, voy a decir 10, pero me parece que leí 100, eh, al menos 100, 100 dólares de, de retorno, ¿no? Es decir... Eh, tenemos, o, o pensamos, eh, viendo también una, una presentación que hizo alguien de la Guardia Civil, un general, decía, tenemos que pensar, eh, no como si nos fueran a atacar, eh, o como habláis antes, no vamos a pensar cuándo, nos van a, cuándo vamos a ser hackeados. ¿no? Tenemos que pensar que, que eso, estamos hackeados, ¿vale? Porque nos cambia totalmente el, el, el concepto, ¿vale? decir vea, es, Al final es, es un poco como el tema de, de tu, la seguridad en tu casa, ¿no? Es decir, oye, bueno, si es cuestión de tiempo que me roben, ¿no? Pues, pues, y a lo mejor no. Pero, desde luego, vamos a intentar poner algún tipo de medida. No vamos a tener la casa abierta, no las puertas abiertas para entre cualquiera. Ya no un ladrón que vaya directamente a robarte, sino alguien que pase por ahí. Coño, si pues esto... Eh, pues mira, me llevo esto, ¿no? Y no es un ladrón en sí, ¿no? Eh, sino sí, alguien que pasa por ahí. Eso pasa un poco también en el mundo ciber, ¿no? Eh, bueno, pero vamos a poner, vamos a cerrar la ventana, vamos a cerrar la puerta, vamos a poner un cerrojo en la puerta. Oye, vamos a poner una, una reja. Sí. Hay eh, que eh, una alarma, aunque sea de alguna manera eh, preventiva ¿no? o disuasoria, ¿vale? Bueno, pues algo parecido pasa en el mundo de la ciber, ¿no? Eh, Esa es un poco... Eh, y es verdad que las empresas poco a poco, algunas desgraciadamente porque han sufrido algún problema, eh, otras porque, bueno, pues al final están algo más concienciadas están empezando a cambiar un poco el chip, ese, ese chip de ver la inversión, el, eh, gastarse el dinero en, en, en ciberseguridad, en soluciones de ciberseguridad, en formación en seguridad, eh, a verlo como una inversión realmente. De hecho, nos comentaba un ponente antes que, que justo estaba viendo un poco más de concienciación, de querer invertir un poco más, pero al, al final, ¿qué postura se está eh, eh, primando hoy día en las empresas y las instituciones? ¿Se está haciendo reactivo o proactivo para intentar anticiparse a los problemas de seguridad? Pues Lo que te comento, eh, hasta ahora casi hemos, hemos sido siempre reactivos, es decir, nos valía con un antivirus, nos valía con un firewall, nos valía con soluciones que no está mal, ¿vale? Pero desgraciadamente, al final, hasta que no sufríamos un problema, no es cuando empezamos a tomar en serio todo esto, ¿vale? Digamos. Y al final tiene que ser, desde mi punto de vista, ¿eh? tenemos que tomar eh, un, un mix, ¿no? Un híbrido de distintos, eh, obviamente, para mí es básico la concienciación, la formación de los usuarios. O sea, si uh -huh. tú no conciencias a los usuarios, eh, les formas, ¿vale? Eh, de de joder, ¿qué, qué tienen que hacer o qué no hacer. O sea, cuando veas algo raro, no pinches. O sea, cosas relativamente básicas, pero tienes que concienciarlos. Tienen que ser conscientes. O sea, porque puede gastar millonadas en, en, en, sí. en toda la seguridad del mundo, pero o si sea, al final luego te entra. Yo, yo tengo muchas dudas con el concepto nativo digital, porque que, que haya nacido con las tecnologías no significa que. que que tenga el, la concienciación o los conocimientos adecuados para evitar que le roben los datos. Que, al contrario, al contrario. Al contrario. Y, y precisamente yo creo que a lo mejor una una pequeña asignatura eh, para los jóvenes de, la, de privacidad, datos y sobre todo un poco de concienciación de ciberataques eh, no vendría nada mal. Que es básico, tú lo has dicho, o sea, pero no solo eh, vamos a ver, o sea, nosotros participamos, yo personalmente, o sea, en, en, en eventos, eh, en charlas, eh, gente que tiene, que no está aquí, pero bueno, te quiero decir, o sea, que son para mí referentes. Igual que ha hablado antes Nacho Gea, para mí es un referente eh, a nivel de ciberseguridad, pues es, es un fenómeno eh, eh, sin demerecer a nadie más, eh, no, no quiero decir claro. Mauro es un fenómeno, eh, le conozco también hace un montón de tiempo, pero desde el punto de vista de. de, de del, del white hacker, vale del hacker bueno, ¿vale? Porque siempre el hacker, siempre hablamos de hacker malo. No, no, no, uh -huh. eh, es un hacker number one y es bueno, ¿vale? Eh, pero eh, yo qué sé, por una red más segura que enlace Ángel angelucho que es tiene, siendo de Guardia Civil, etcétera, es básico. Él va por colegios o sea, intentando explicar a los niños, pero a los padres, a los profesores. O sea, uh -huh. de la problemática que hay cuando a un niño tiene un teléfono encima. Eh, sí. A todos los niveles, o sea, y ya no estamos hablando de que le roben datos, estamos hablando de otro tipo de cosas muy graves, ¿vale? Porque al final que le roben al niño, yo qué sé, <ríe> no sé qué datos puede tener el niño. Pero no, y, y voy a parecer un abuelo, pero que cada año sean más jóvenes los que tienen acceso a un smartphone, y me, pone, me pone un poco nervioso. Sí, sí, te pone los pelos de punta, es una barbaridad, y, y viendo alguna ponencia de, de estas que te digo y participando, eh, nosotros intentamos... A, Digamos, desde el punto de vista de, de aportar tecnología, ¿no? Que al final son los... Eh, esa colaboración que hablaba Mauro, ¿no? Es verdad que tenemos que colaborar entre todos los organismos públicos, eh, pero es que es básico. O sea, como no partamos de, de concienciación y de formación, olvídate, olvídate. Y eso es básico desde el colegio, por supuesto. Eh, pero estamos hablando a nivel empresa, ¿no? Y a nivel empresa, si ya tenemos eso ganado, que esos niños cuando se incorporan al mercado laboral, eh, tenemos, digamos, esa, esas conceptos básicos que tampoco tenemos que volvernos locos y que sean todos Steve Jobs en potencia y que no, no, no, conceptos muy básicos nos ahorraríamos muchísimo, muchísimo, muchísimos problemas a nivel sí. empresarial. Total. Entonces, es básico, o sea, una buena, una buena eh, concienciación, una buena formación es, es básico y a partir de ahí ya hablamos de, de, de ser proactivos o reactivos, ¿no? Obviamente todo el mundo queremos ser proactivos, o sea, ya, macho... Eh, eh, vale que entran en mi casa y viene la policía y pillan al ladrón y mira me ahorra y no me han robado nada oye mira vale sí pero me prefiero ahorrar el susto no prefiero sí, ser bien. digamos oye mira voy a poner una reja voy a poner una alarma voy a poner intento ser proactivo por supuesto en las empresas mm. igual en las empresas mm. igual cuanto eh, pero hay mucho tipo mucho tipo de ataque mucho tipo de, de digamos de eh, puerta puerta de atrás no digamos que utilizan los, los malos ¿Vale? Yeah. Eh, para intentar entrar y... y por las puertas de atrás hay ministros que le cuelan Pegasus. Así que... Y supuestamente pues tienen pesada. que tener móviles especiales del CNI, etcétera Es una etcétera. pasada. Es una pasada de verdad que luego eh, van un poco por delante, ¿vale? Eh, y entonces, por eso te digo, entonces, como van un pelín por delante, eh, intenta ser proactivo. Pero cuando te falla la esa primera barrera proactiva, eh, bueno, por lo menos vamos a tener determinadas herramientas reactivas desde el punto de vista sí. pues analizar qué ha podido pasar, analizar eh, porque a lo mejor tenemos el hacker desde hace meses, ¿vale? Sí, eh, y no somos conscientes, con lo cual, pero uh -huh. a lo mejor por algún error, ¿vale? Porque los teos son buenos, pero también cometen errores, ¿no? Eh, eres capaz de detectar que ha pasado algo y bueno, pues de una manera ya no tan proactiva sino algo más reactivo, eres capaz de detectar y parar. Pero, obviamente, volvemos a lo mismo, o sea, eh, te pueden robar datos. Bueno, pues te, tenemos que tener un plan de contingencia. Plan de contingencia, si nos roban los datos, nos los cifra un Ramson. Eh, bueno, pues uh -huh. si tenemos una buena solución de backup, es cuestión sí. de minutos recuperar los datos, ¿vale? Bueno, pues, pues puede ser una solución. Por eso te digo que es, es, tienes que ponerlo en la balanza siempre. Y luego, obviamente, está la capacidad financiera y la capacidad de inversión que tenga la empresa, obviamente. Eso también es importante, ¿no? Entonces, siempre al final tienes que tener la balanza, la balanza de, de, de inversión. Eh, porque siempre intento hablar de inversión, ¿vale? ¿Me puede salir alguna vez la palabra coste-gasto? No, al final, gasto, al final gasto. la palabra dinero hay que, ten, hay que meterla en la ecuación. Pero, pero, pero tenemos que verlo como inversión, ¿vale? Porque todo lo que podamos hacer, eh, invertir en tecnologías, como hemos visto, o sea, tecnologías como eh, WaveBomb, ¿no? Hablaban del DNS, ha sacado, Nacho, algún tema a nivel de firewalls, a nivel de Siems, de, de SOAR. Eh, soluciones hay muchísimas eh, y todas te van a ayudar, ¿vale? De una manera o de otra, Obviamente, seguridad 100% no existe, hay que ser realista. Eh, ¿Existiría cómo? Bueno, pues enchufando el ordenador, no conectándolo a nada y aún así te pueden colar un Pegasus, usted quiere decir, o sea, pueden llegar los malos. A, es, es muy complejo, ¿no? Pero eh, volvemos a lo mismo. Una balanza, un, un mix de soluciones proactivas, reactivas, eh, de contingencia. Vamos a lo mismo, o sea, que es que cuando hablamos, yo qué sé, de, de, de que te de que no lo sé, o sea, que, que te entre un hacker, pues se te puede quemar la oficina, y se te ha quemado el ordenador, y se te ha quemado el servidor y los datos. Eh, oye, tenemos que tener un plan de contingencia, ya no solo es que te entre un hacker, eh, te puede que una desgracia de estas eh, se te inunda la oficina eh, porque el vecino de arriba se le ha roto la tubería y te cae el chorro encima de tu ordenador donde tiene los datos y ha perdido los datos también, tienes que tener un plan de contingencia siempre por lo que pueda datos. pasar, ¿vale? Uh -huh. O sea, es decir, partimos de, de concienciación como punto básico. Tecnologías, soluciones como smartphones eh, ayudan mucho a las empresas a, a, a formar a, y obviamente luego pues, las empresas se tienen que apoyar en a su vez en empresas especialistas, en este caso como puede ser y, y una 3C como hemos tenido eh, en que bueno pues también les ayuden a determinados servicios cuando la empresa a lo mejor no tiene la capacidad de compra. De, de, de, de esa tecnología, bueno, pues mira, pues, pero sí puedo a lo mejor adquirir un servicio y que venga un experto con su tecnología y me lo y, me lo, y se lo puedo y me pueda dar ese servicio, ¿no? O sea, posibilidades sí. hay. Y posibilidades pues hay. Ángel, un placer tenerte por primera vez en, en mi life. Espero que no sea la última. No, yo creo en la segunda ya, ¿eh? yo creo en la segunda fue Pues un no placer, va a ser no va a ser la última. Bien, bien, espero que no sea la última en cualquier caso. Seguro, seguro que no, seguro que no Cuando y... quieras. Y muchas gracias por, por aportar tus conocimientos en, en, este, en este encuentro en directo. Eh, desearte un buen fin de semana y que nos veamos pronto. Cuando, cuando quieras. Gracias, Emilio. Saludos. Y me quedo con vosotros para comentaros que eh, espero que os haya gustado este live eh, que hemos centrado en temática de ciberseguridad. Y la semana que viene... Eh, vamos a hablar el lunes con el Country Manager de, de Shopify Plus en España. Una entrevista que promete ser realmente muy interesante. Eh, desearos que tengáis buen fin de semana y nos vemos en tres días en el próximo directo. Saludos.